La historia de Omega Pro, una estafa piramidal con 1.8 millones de víctimas en el mundo. Desde octubre la plataforma no responde por los recursos que tenía que pagarle a los inversionistas. Se trataría de una estafa piramidal que deja 1.8 millones de víctimas en el mundo. Publicado el 25 de febrero de 2023. A sus 58 años, Juana ya está cansada de agacharse tanto, de trabajar al sol y al agua en las faldas de las veredas de Jericó. La esperanza se le apareció el día que escuchó rumores en la cooperativa donde vende el café. Hablaban de un banco que pagaba buenos intereses por inversiones mínimas, ya muchos recibían sus ganancias, y no pudo evitar ilusionarse. Le hablaron en dólares, pero ella no entendía, y le convirtieron a pesos. Si metía 300.000 pesos, en 12 meses tendría 900.000, pero sí daba 3 millones, le devolverían 9 millones. Ah, pero sí era capaz de dar 30 millones. Por Dios, ¿yo de dónde ese platal? Los amigos le dijeron que no tuviera miedo, que prestara esos 30 millones en una cooperativa de ahorro y crédito, que los pagara de a poquito mientras le llegaba la fortuna. Fue así como se endeudó. 30 millones de pesos y puso como garantía la finca, y le entregó la plata a los vecinos que le ayudaron a consignarla en Omega Pro, el dichoso banco del milagro, porque ella ni sabe meterse a internet. La fantasía de todo el mundo. Heriberto es el más querido del barrio, ayuda a todo el que puede y se pone en los zapatos del otro. Es el padre de una joven promesa del ciclismo y en Amagat todo el mundo lo ve para arriba y para abajo llevando a su muchacho a competencias. Siempre ha soñado con un golpe de suerte, por eso lo han visto metido en cuanto negocio parezca que puede funcionar. Finanzas Pilas No caiga en la trampa de mándeles y telares de sueños. Luego de escuchar la historia de unos amigos que ya no andaban a pata boleada por el pueblo, sino que se montaban en tremendas camionetas y compraron apartamentos en Sabaneta y El Poblado, quiso un poco de toda aquella fortuna para compartir con su familia. Cuando pregunté si Omega Pro era una pirámide me dijeron que no, que era un vehículo de inversión que hacía trading en Forex, una plataforma digital donde se negocian todas las monedas del mundo, criptomonedas y acciones las 24 horas del día. De ahí salían las ganancias dice Heriberto. El esquema era relativamente sencillo, la plata invertida se triplicaba en 12 meses, y de cada persona que llevara a invertir ganaba un porcentaje. Su negocio tenía dos a piernas, la derecha y la izquierda, en ellas iba ubicando a los inversionistas que reclutaba, por cada uno de ellos le daban el 7% y en la pierna con menos inversionistas, la más débil. Le entregaban el 7% hasta el infinito. Las comisiones con las que se quedaba la aplicación eran cercanas al 3% de lo que cada inversionista ganara por el reclutamiento. Nos explicaron que se trataba de interés compuesto y que desde el primer aporte que daban mis invitados yo vería la ganancia. El aumento del capital era inmediato. Así lograban repartir tanto dinero. Heriberto, policía retirado, invirtió inicialmente 500 dólares y muy rápido empezó a ver ganancias, así que para no tener que invertir más, lo que hizo fue invitar al perro y al gato. Inscribió directamente a 16 personas, entre los que se encuentra la peluquera del barrio y otro policía retirado. La peluquera pidió un crédito en un banco para invertirlo en Omega Pro, y el policía que tenía un taller de confecciones vendió las máquinas, en total invirtió 30 millones de pesos. Solo por la plata que metió su excompañero, Heriberto se embolsilló casi millón y medio de pesos. Esa plata llegaba todos los lunes, tan puntual como la misa de las seis de la mañana, como se había acordado en un comienzo. Con la plata que íbamos ganando salíamos a pasear, resolvíamos problemitas domésticos y nos quedaba para mecatear. Ya no se pasaban tantos trabajos y vivíamos más holgadamente. Un día le propuse a mi esposa que vendiéramos el pichirilo que tenemos, un Renault Clio por el que me darían unos 11 millones, pero gracias a Dios mi hijo no nos dejó, salió llorando, porque sin carro no tendría cómo llevarlo a las competencias y me partió el corazón verlo así, esa pataleta nos salvó el carrito, de eso tan bueno, en su página web. Omega Pro dice que es la plataforma de marketing número uno del mundo para navegar por los mercados financieros globales y explorar un ramo de servicios y soluciones exquisitamente diseñados para educar, promover y guiar a la comunidad hacia el logro de la libertad financiera. Esta plataforma surgió en 2019 y en la pandemia se propagó como polvorín, su promesa es que los inversionistas van a encontrar recompensa, fortaleza e inspiración en una empresa que nunca duerme, ya que sus expertos trabajan 24 horas al día y que además es omnipresente. La misma web dice que ya son más de 1,8 millones de miembros activos en el mundo y se comunica en varios idiomas, español, inglés portugués, francés, japonés y coreano. La única advertencia que tienen es que no aceptan solicitudes de residentes de Estados Unidos, Canadá, Irán, países de la Confederación del Golfo Pérsico y los Emiratos Árabes Unidos. La información de este sitio no está dirigida a los residentes de ningún país o jurisdicción donde dicha distribución o uso sea contrario a las leyes o reglamentos locales. Para las autoridades colombianas no es claro de dónde es Omega Pro. Se sabe que tiene alcance global y que ha pegado especialmente en los países más pobres. En la presentación que en Omega Pro les hacen a sus prospectos, dicen que administran un volumen de transacciones de 6 billones de dólares diarios de trading en Forex y 100.000 millones de dólares en criptomonedas. El fundador principal es el indio Dilabersin. Sobre él, Forbes India dijo en un artículo de diciembre de 2020 que estudió deportes en Alemania, que actualmente es propietario de tres empresas del mundo del comercio, las inversiones y la banca y que tiene 12 años de experiencia en el mercadeo en red. La plantilla principal de Omega Pro está conformada por el sueco Andreas Chekatz, quien se desempeña como CEO. En varias reseñas se dice que es propietario de un banco, pero nunca se precisa de qué entidad se trata ni se detallan los supuestos logros que tiene en el sector financiero. El gerente para Latinoamérica es el peruano Juan Carlos Reynoso, es gerente del banco Wells Fargo de Estados Unidos. También se menciona al estadounidense Max Sims como asesor estratégico. Y aún así hay personas que se atreven a apostar de que Omega Pro no va a llegar a fin de año. Realmente cuando escucho esos comentarios eh, me da mucha risa, me da mucha risa porque realmente eh, me doy cuenta ¿no? y todos nos damos cuenta que siempre la ignorancia es bien atrevida ¿verdad? y hay que perdonar la ignorancia de las personas que, que se atreven a, a, a decir en público que le dan tiempo a Omega Pro hasta fin de año. Vamos a ver qué pasa a fin de año y vamos a ver cómo cerramos este año. ¿ya? Aquí en Estados Unidos, estoy ahora en Estados Unidos, hay una frase que dice, ¿no? el que realmente cree que tiene eh, las cosas claras ¿verdad? y que es capaz de aseverar ciertas cosas, se le dice, pon tu dinero donde pones tu boca. ¿Cuánto quieres apostar? O mejor dicho, ¿cuánto quieres perder? En esos tres meses, van a ser los tres meses de más crecimiento. que en fin, a fin de año, vamos a llegar y marcar un nuevo hito. Aquí en la, en la industria del network marketing. ¿Cuánto quieren perder estas personas atrevidas, ignorantes, que hablan por hablar y, y lo hacen en público? Lo hacen y dan esos datos para después quedar en ridículo. De todos ellos se ven fotografías y videos en redes sociales en los que invitan a las personas de más de 100 países del mundo a invertir en Omega Pro y de esa manera asegurar su libertad financiera. Las imágenes provocan la envidia de cualquiera porque evocan viajes, riqueza, fama, comida en los mejores restaurantes del mundo, vehículos, ropa y relojes de lujo. La promoción de la marca no queda ahí. Grandes estrellas de la farándula invitaron a incautos a participar de la plataforma. El mundo ya cambió, la nueva economía digital llegó para quedarse. ¿Te imaginas que te diera una clave para mejorar tu economía y desarrollar tu liderazgo, trabajando juntos como equipo, y así juntos salgamos adelante? Yo soy Andrés Sandoval, actor, productor, empresario y hoy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 El artista aprovechó su reconocimiento público para promocionar el esquema piramidal que ofrecía la compañía. En videos de un evento celebrado en Medellín y en el que participaron unas 100 personas, se ve al actor diciendo que este es el mejor vehículo financiero para mí y lo recomiendo como una oportunidad para transformar la vida. Otras personalidades aparecen vinculadas a la marca, la modelo y actriz Kimberly Reyes, el pibe Valderrama, Ronaldinho y Jefferson Cosio, entre otros, promocionaron en algún momento las inversiones en la plataforma. Las primeras señales Cuando Omega Pro aterrizó en Colombia no había círculo social que escapara a su promesa de plata fácil y segura los estados en las redes sociales se llenaron de mensajes invitando a invertir y las alarmas se encendieron. El 18 de mayo de 2021 la superintendencia financiera les ordenó a ocho personas naturales suspender inmediatamente la promoción en el país de productos de la sociedad extranjera Omega Pro. La medida implicaba a Sebastián Ortiz, Hugo Fernando Hernández, Daniel Leonardo Velázquez, Ángel Vanessa Pineda, Caterine Carlos Sama, Arol Alfonso Alvarado, José Rolando Rodríguez y Esteban Pinto, quienes venían realizando la promoción mediante un esquema de referidos y, al no contar con el conocimiento ni la experiencia adecuados, no advertían a las personas sobre los riesgos que tienen las operaciones en el mercado Forex, lo que puede derivar en la pérdida total de la inversión. Colombia Alerta de supuesto aqueo a Omega Pro, inversores no han podido retirar su plata. El 17 de noviembre de 2021, la superfinanciera le prohibió promocionar la plataforma a Cindy Johanna Sally, y ya entre mayo y junio de 2022, la entidad impuso multas por 30 millones de pesos a José Rolando Rodríguez y Hugo Fernando Hernández, y a Ángel Vanessa Pineda por 40 millones de pesos. Todos habían incumplido los llamados de atención. Mientras esto pasaba, la plataforma empezó a cambiar las condiciones del negocio. Heriberto cuenta que de un momento a otro ya no eran 12 meses los necesarios para triplicar la inversión, sino 14 y luego 16. Incluso les dijeron que ya no era posible triplicar la inversión sino solo duplicarla. Sin embargo, seguía siendo un excelente negocio. El tiempo pasaba y más personas aparentemente se enriquecían, producto de las ganancias y las comisiones por referido que entregaba la compañía. En ese tiempo Heriberto fue notando tan extraña la situación que sacó toda la plata que pudo y le recomendó a todo su equipo de referidos que hiciera lo mismo. Ni la peluquera ni el policía retirado quisieron hacerlo, porque les faltaba muy poco para recoger su ganancia completa. Juana y miles de inversionistas más siguieron confiando en las promesas. Pero en octubre todo cambio, un aparente aqueo sacó de línea a Omega Pro y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de la plata de los inversionistas. Estafa y crisis Los primeros mensajes eran tranquilizadores, ya las personas habían escuchado de ciberataques en todo el mundo, que se hacían contra hospitales y establecimientos de todo tipo. Obviamente, una compañía con tanto dinero era un botín interesante para los delincuentes, pero el tiempo fue pasando y el miedo se apoderó de los inversores. Desde entonces han pasado más de cuatro meses en los que los inversionistas han tenido que enviar documentación sobre sus cuentas bancarias y el origen de los recursos que entregaron a Omega Pro. Edilberto Barrero, uno de los inversionistas ubicado en Cundinamarca, tuvo que pagarle de su cuenta a un par de amigos que habían metido plata por invitación suya. Aparte de mi dinero, que fueron 1.250 dólares, tuve que devolverle 500 dólares a cada uno, porque yo los metí en esto y, por lo que veo, nadie va a responder. Prefiero eso que perder a mis amigos. Incluso piensa demandar a la persona que lo trajo al negocio, como muchos otros que se consideran víctimas. Ella me salió con el cuento de que toda inversión es un riesgo, pero ¿quién va a poner plata para que se pierda? El problema es que casi siempre esta persona es un amigo, un vecino o un familiar que actuó de buena fe, pensando que lo que estaba proporcionando era una oportunidad de negocio que ya le estaba dando resultado. Los familiares de Manuel, también de Amagá, que durante un año le insistieron hasta de forma grosera para que se metiera a invertir, están desesperados y con las deudas al cuello. En total deben 82 millones de pesos y los pobres todavía no han caído en cuenta de que los tumbaron. Resultó que el inteligente era yo, dice Manuel entre risa y lástima. De acuerdo con Omega Pro, la plata no se ha perdido, una vez liberadas las cuentas, que habrían sido supuestamente duplicadas por los hackers. el dinero sería entregado a un broker, que es un intermediario de compra y venta, donde podrán ser administradas por sus dueños, al menos eso se les informaron en diciembre. Pero persisten dudas acerca de si en realidad el dinero existe y si será entregado nuevamente a los inversionistas, pues esta no sería la primera pirámide en derrumbarse. Este viernes, los interesados recibieron una comunicación oficial de la compañía en la que se indica que la plata del 97% de los clientes ya fue entregada a Broker Group Limited. Seguimos trabajando con nuestros socios para superar los importantes problemas derivados del sofisticado ciberataque y confiamos en que estemos cerca de concluir con éxito esta labor, se lee en el documento. Muchos de los que estuvieron relacionados con Omega Pro han tratado de salir en limpio. El actor Andrés Sandoval aseguró en su cuenta de Instagram que no fue inversionista de la empresa y que lo que tuvo fue un contrato de canje publicitario. Otras personas han bajado sus publicaciones de redes sociales y tienen un bajo perfil, mientras la situación se aclara. Algunos están promoviendo otras plataformas del mismo tipo como GoPro y GoArbit. Otros están siendo víctimas de matoneo y amenazas. En Amaga, por ejemplo, están circulando en WhatsApp mensajes intimidantes, donde con nombres propios, apodos y fotografías amenazan a las primeras personas que llevaron a Omega Pro al municipio. Se declara objetivo militar a estos ladrones que sabían lo que estaban haciendo y siempre lo hicieron. Ojalá empiecen a responderle a la gente como cuando los metían en su pirámide, que decían, Yo respondo, no los queremos ver en nuestro pueblo hasta que no respondan por todas las platas. Después no digan que no les avisamos. El panfleto digital está firmado así, del pueblo y para el pueblo. Varios líderes de la organización, denominados diamantes, prefirieron abstenerse de comentar sobre las amenazas y la quiebra de los inversionistas por miedo, vergüenza o culpa. Las autoridades colombianas no pueden hacer nada frente a la posible estafa ya que, como explicó la superfinanciera, Omega Pro es una empresa extranjera de la que se desconoce el domicilio. Por el lado de la fiscalía las noticias son menos alentadoras pues no se investigan conductas de empresas sino de personas. Pero los responsables de Omega Pro están por fuera de la jurisdicción penal colombiana. Bien podrían responder quienes metieron a otros en el negocio y los influenciadores en redes sociales y famosos que lo promovieron, pero tendría que comprobarse la mala fe, en ello se ha empeñado la asociación a Aso su blockchain. Mientras tanto, Juana, esa mujer cansada de recorrer las lomas de Jericó trabajando a pleno sol, está desesperada porque no sabe cómo va a salir de deudas para salvar su finca, y su historia se repite en cada esquina. Lo más probable es que me quede en la calle. Vieja y en la calle, ¿usted se imagina?